La Asociación Primero de Mayo ha participado en el rodaje cinematográfico de la serie Sequía, un thriller intrigante coproducido por Radio Televisión Española y la Televisión Pública Portuguesa, que se estrenará en noviembre de 2021. La Asociación Primero de Mayo ha facilitado asesoramiento sobre el barrio, ha cedido las instalaciones para la producción, maquillaje, peluquería, descanso de actores. Y hemos repartido una gran cantidad de sobrantes del catering de trabajadores, figurantes, cámaras, realizadores y actores entre las vecinas al final de la jornada. La anécdota de la jornada es la forzada paralización de los trabajos de poda de los trabajadores municipales de una rama que amenazaba la pasarela e impedía ya el acceso por la misma y era motivo reiterado de solicitud de actuación urgente por parte de las vecinas de primero de mayo en las redes sociales que esperaban como no mayo. Los trabajadores municipales pudieron darse un respiro en la calurosa mañana bajo la arboleda de la plaza primero de mayo hasta el terreno 30 de julio de 2021, en poco más de 4 horas, para rodar una secuencia de escasos 5 minutos. La Asociación Primero de Mayo mantuvo conversaciones con la jefa de localizaciones de la productora Transmedia, Media, Mónica López, quien nos comentó que la recomendación de haber grabado en el barrio venía de una de las técnicas de la productora Cascacereña. Y le hicimos la propuesta, con toda la información a nuestro alcance, de valorar utilizar como platón de televisión para otros trabajos de la productora el poblado minero de Aldea Morera. Los actores que rodaron la Plaza Primero de Mayo son Elena Rivera y Marco de Almeida. La serie está dirigida por Joaquín Llamas y Oriol Ferrer, quien ya rodó en la ciudad la serie histórica Isabel, que protagonizó Michelle Llanel.